Capítulo 8, finalización. Si ustedes llegaron a este capítulo, significa que completaron el curso con éxito. Muy bien. Pero bueno, vamos a confirmar lo que aprendimos. Así que saquen una hojita, como decían mis profesores. En la descripción del video van a encontrar un enlace con una evaluación. Yo no lo hice con el ánimo de corcharlos, ni de ver qué tan teso se volvieron, ni nada. Es más que todo una autoevaluación, para que ustedes mismos vean si deben repasar algún tema. Pero es igual que en un examen de orina. No hagan trampa, no sirve para nada. Nos gustaría saber en los comentarios cómo les fue. Pero no se preocupen, aquí viene el desquite. Como es el primer curso online que edicto y grabo, me gustaría obtener un feedback o una retroalimentación de cómo lo hice. También un formulario de Google Chrome. que pueden diligenciar con unas preguntas muy básicas. Les agradecería mucho esa información para poder mejorar. No siendo más, quiero darle las gracias a todos por acompañarme durante este curso. Hay varias formas en las que me pueden apoyar, me pueden invitar a un café, con esos recursos voy a generar más artículos sobre desarrollo y cursos en español. También me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter donde publico mucho contenido sobre desarrollo, en Deptube donde he publicado varios artículos sobre Javascript, C Sharp y algunos hacks para el desarrollo en macOS. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube para que estén al tanto cuando publique nuevos cursos. También hay un playlist con este curso completo que lo pueden compartir. Y en LinkedIn donde publico las vacantes de la empresa donde trabajo actualmente o las ofertas de desarrollo que me llegan de otras empresas. Y como dicen los cuentros de Viva Palabra en Medellín, si este curso les gustó, se lo pueden recomendar a un amigo. Y si no les gustó, se lo pueden recomendar a un enemigo. Nos vemos en el próximo curso. Happy Coding!